Ey, viejita linda, nos hemos quedado solos. Los hijos partieron a descubrir nuevas rutas y nosotros estamos aquí, arrullándonos uno a otro en el sofá de siempre, que le duele todo, como a ti y a mí. Parece mentira, cómo ha corrido el tiempo, cómo en un dos por tres se nos fue la juventud, y de aquellos tortolillos, locamente apasionados, quedaron este par de cabezas blancas, enamoradas. Nuestra historia, ¿a quién le puede importar? Más que a nosotros mismos, que la repetimos una y otra vez, y cada vez que lo hacemos, le ponemos más sabor, porque esta historia viejita, nos pertenece a los dos, me encanta cuando te recuerdas de nuestra luna de miel. Se te ponen los ojitos brillosos y una sonrisa de morbosidad y siempre me preguntas lo mismo. ¿Me sigues amando igual? Y yo siempre te contesto. ¡No! ¡Ahora te amo más! Por supuesto que te amo más. Y te amo de tal manera que no lo puedo ocultar. Por eso no ha faltado más de un envidioso que me sugiera que te deje de proteger, que ya no te mime más, que eres una caprichosa, que siempre quieres ganar, que no escuchas razones y no paras de hablar. Y por si fuera poco, que me tratas de manipular con la lágrima fingida que nunca llega a brotar pero cómo no mimarte, mi viejita caprichosa, y mucho menos dejarte de proteger. Si después de superar tantos obstáculos en la vida, sigo orgulloso de que seas mi mujer. Hay veces que de lejos te suelo mirar, y por más que te miro, no logro entender cómo una rosa tan hermosa se fijó en este clavel, cuando en su primavera, se postraban a sus pies cuando te cortejaban como pavorreales moviendo sus abanicos a más no poder en el ritual desenfrenado de la pasión con que suele competir un hombre por una mujer. Cuando de lejos te comían a besos mientras en sus ojos se encendía el fuego, aquel fuego loco y desenfrenado soñando probar de ti tan solo un bocado, cuando con halagos desafinados querían inútilmente endulzar tu oído, mientras tú, toda una dama, detectabas en sus bocas los colmillos. Y ahí estaba yo, siempre observando aquella manada de lobos hambrientos con mis versos, mi guitarra y un universo de pensamientos, pensamientos hilados en el aire, sujetos al sueño aparentemente inalcanzable, de poder tomarte entre mis brazos y besarte, de poder convertirte en musa y eternizarte. Nunca olvidaré aquel día, viejita, que tus ojos negros se postraron en los míos, y sin ninguna palabra de por medio, Nuestros corazones compartieron sus latidos. Ese día, mi viejita hermosa, Un poeta y una dama, Empezaron una historia, Una historia que después de treinta y un años, Sigue navegando en nuestra memoria. Me recuerdo cuando sentí tu boca, acoplada exactamente con la mía y la fluidez de tu piel de seda navegando lentamente en cada poro de la mía. ¡Ay! ¡Cuánta historia tenemos, viejita linda! Más historia que cabellos blancos. ¡Ven, ven! ¡Déjame arrullarte, alma mía! Mientras que Dios me preste la vida.